A ver que voy a ir allá abajo. Si le meto la R al chaco está muertísimo. Ah, me, hace desapareció. A ver, ¿qué me les meto ahí, bajo torre? Necesito, mira, mira, mira el chaco, mira el chaco, mira chaco. ¡Ay, flotó el chaco! No, no, no, no.